les dejaré el video del sorteo aquí arriba para que puedan participar y también quiero pedirles que si no están suscritos suscríbanse y dejen alto like porque eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal el primer contrato va a ser para aquellas personas que nunca hicieron un contrato y quieren empezar arriesgando poco dinero teniendo probabilidades de ganar pero sin ganar tanto dinero más o menos como para sacarse esas ganas de hacer su primer contrato así que para este contrato vamos a utilizar 3 armas en Field Tested de la colección Italy 4 armas Field Tested de la colección Inferno 2018 y 3 armas Field Tested de la colección Lake el valor de este contrato será de aproximadamente $1.28. dólar con 28 y las probabilidades de profit son de alrededor de un 60% así que si recién estás arrancando con esto de los contratos este es un muy buen contrato para conseguir algo de dinero también te dejaré aquí arriba una lista de videos de contratos baratos y rentables que tenemos en el canal el segundo contrato es un poco más gucci tendremos menos probabilidades de ganar pero sin duda alguna sacaremos más profit utilizaremos 8 armas de la colección DAS-2 en Minimal Wear, un arma de la colección DAS-2 en Field Tested y un arma de la colección Overpass en Field Tester. El valor de este contrato será de alrededor de $2.76. Y las probabilidades serán de un 40% de conseguir profit. Ya que sacaremos profit con todas las armas de la colección Overpass. Y con la m 4 a 1 s Baricamo Camo de la colección Das 2. A mi parecer, este contrato vale mucho la pena. Ya que las probabilidades son medianamente buenas. No es tan caro el contrato y sacar el profit de casi 6 dólares con esa SSG de Thor, la verdad que llama mucho la atención y palpitando al final del video, quiero pedirte que si aún no estás suscrito te suscribas y dejes alto like el último contrato es un poquito más caro, las probabilidades son casi un 50% y el profit es bestial primero que nada recuerden las armas van a ir con Star Trek así que tengan en cuenta esto antes de comprar las armas y estas son 4 armas Factory New de la colección Horizon y 6 armas Minimal Wear de la colección Gama 2 el valor de este contrato es de alrededor de $5.50. y las probabilidades de profit son de un 48% siendo la AW Pau factory new la que nos dará 9 dólares casi 10 dólares de profit luego con el resto de armas tampoco nos irá tan mal tendremos un 24% de perder la mitad del contrato pero luego con el resto podríamos quedarnos igual o ganar un poco más de dinero también la Glock 18 Weasel en factory new nos dará una ganancia de 3 dólares con 23 Así que a mi parecer parece un buen contrato, las probabilidades de sacar la AW Pau son del 8%, no es tanto, pero existe y pueden darnos 10 dólares por este contrato. Y bueno guachines, eso ha sido todo lo del video de hoy, espero les haya servido, espero les haya gustado y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. Chau chau.